¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un bacalao rebozado para quitar el hipo. ¡A por ello! ¿Y qué necesitaremos? Pues un bacalao fresco como este, cortado en trozos del tamaño que queráis. A nosotros nos gustan de este tamaño, más o menos. Y luego lo vamos a rebozar con una harina especial, pero podéis utilizar también harina de trigo blanca. La vamos a mezclar con agua y luego lo vamos a rebozar con panco. Va a quedar exquisitísimo. En un bol vamos a echar 100 gramos de harina y 170 de agua y mezclamos bien hasta obtener una pasta. Salamos nuestro bacalao y lo vamos a ir metiendo en nuestra mezcla, embadurnamos bien y lo pasamos por el panco que se va a fijar fenomenal. Ya tenemos nuestro bacalao rebozado y lo vamos a echar en una sartén con el aceite en temperatura media alta. Y cuando esté bien dorado lo vamos a sacar a papel absorbente. Mirad qué tinta más buena tiene. Mirad cómo queda por dentro, es brutal, fresquito y en su punto. Y aquí tenemos ya nuestro bacalao rebozado, este bacalao noruego tan rico y fresco y nos lo vamos a comer a vuestra salud. Os invitamos como siempre a suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ninguna de nuestras recetas. ¡Hasta luego!